Su, su, su, en sí Rope. Y ahora yo lo sé Que tengo plenamente Que confiar en ti Que tú no te enamoras Y acá querer y Tú nada más te viene encima de mí no sí. Fui. Y ahora yo lo sé, lo sé, que tengo plenamente que confiar en ti, que tú no te enamoras, y well, Que eres listo. nada más te viene encima de mí, encima de mí. Ah. Oye, yo tengo mi aguaje, yo tengo mi serio, yo tengo mi estilo, ya con el boom, ya es que le molesto mi felicidad, pues que le toque la que se pongan bravo oye sus vencí sí es mismísimo hijo estao yeah broky produce, michelito uti e uti uti ah para que el por ahí